Hola, hola, ¿cómo estás aquí? Somos comentando Un día es la taberna y hoy Estamos en Total War Warhammer 2 Nuestra campaña con el príncipe dragón Imrik, los caballeros de Kaledor Y nos enfrentamos Hoy en la batalla de Vagar, vamos a Recuperar lo que fueron nuestras tierras De los reyes funerarios Hoy empieza nuestra venganza Y vamos a derrotar a Kemrik Sin duda alguna, así que Vamos a por ellos Vamos a librar la batalla directamente. Porque es. Bueno, este asentamiento no es de asedio. Así que. La distribución es siempre la misma. Ese cuello de botella típico. Y bueno, bueno, ¿qué os voy a contar? Con nuestro dragón, nuestra maga de fuego. Esto, lo vamos a reventar. Lo vamos a reventar. Así de fácil. Así de fácil. Estaba pensando yo... Claro, porque ellos son los que despliegan ahora... Directamente en el cuello de botella... Nosotros desplegamos más lejos... Hay que ver cómo lo hacemos... Como... Uh, oh, 21 de magia es buenísimo... Vale, a ver... Todos aquí en un ladito... Más... más exacto... Más o menos anchos... Que tengamos... Uy... Cierto espacio... Vale... Eso es, perfecto Vale Grupo 1 fijado, perfecto Grupo 2 todos detrás Aquí Así Vale, agrupaditos en el centro Este va a ser nuestro grupo 2 Que lo queremos cerrado Vale, Y vamos a meter nuestra maga aquí En un costado Bueno, vamos a meterla más centrada Nuestro noble aquí Vale Vamos a agruparnos aquí el 3 Vale, perfecto Los leones de gracia Aquí en este lado Perfectamente Cerrando el centro Aquí Vamos a hacernos un grupo de caballería Que va a ser el 6 Aquí, perfecto Cerraditos así Vale, nosotros vamos a esperar Vamos a avanzarlo justo para Adentrarnos en el cuello de botella Como para uh, Pasar por encima de ellos Vale Aquí nos vamos a medir con Imrik, que lo vamos a añadir en el grupo, en, en el 6 más Imrik, ¿vale? A los Leones de café los vamos a poner en el 5, ¿vale? Y el dragón lo vamos a poner aquí de forma frontal, para que la llamada le pegue a todo Cristo. Sus refuerzos por donde... bueno, entiendo que vendrán de forma frontal también, ¿vale? Vale, vamos a lanzar lo justo y necesario. Con esa velocidad que tenemos... Vale, el dragón también vamos a hacer que avance. Perfecto. El grupo 6... En los leones aquí. El grupo 6 aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. La llamarada. Nuestra señora... Vale vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eso es. Ah, ahí estamos, maravilloso. Y nos reventamos 3, 4 unidades por lo menos. Vale, vale, ok, ok, ok, ok. Con esto podemos proceder a cargar. Bueno, no, vamos a aguantar. Qué leches. 2, 1, vale, perfecto. Ah, no está recargando aún. Se está recargando aún. Vale, grupo 6 vamos a colapsar aquí. Vale, nuestra no maga, ¿qué vamos a hacer? Rayos penetrantes, fuerte contra una sola unidad. ¿Dónde está su faraón? Aquí. No sé si vamos a tener problema con esto. Un poco, la verdad. Vale. Mm, Lástima. Vale, aquí nuestra maga también. Una bola de fuego. O oh, bueno, podemos meter la descarga. Aquí, vale. Vale, que pille lo menos posible de los nuestros. Vamos a colapsar aquí y abajo. Vale. Con los leones de Cracia aquí también. Vale, vamos a dirigir el foco del grupo 2 con estos guerreros que generan muchísimo daño. Se nos está yendo, ¿eh? se nos está yendo nos está yendo. Nos están reventando la zona central. Vale, vamos a aguantar. Vamos a destinar dos unidades aquí a reventar a la melee. Vale, ¿podemos esto? Venga, no me creo que no... Que no seamos capaces de frenar el daño que tiene esta gente. Venga, eso es. Guau, el noble nos huye, vale, vale, vale Hay que redirigir esfuerzos, aquí Jim Rick, ábrete paso porque si no Lo vamos a tener muy feillo Uah. Venga, vamos a meter una bola de fuego aquí detrás Vale, mismo, mismo, mismo, mismo, mismo ¿A ¿Dónde vas, hija mía? Hija mía, la bola de fuego. Venga, carga la bola de fuego. No tiene visión o algo, no entiendo. Mm, no, no entiendo exactamente qué está pasando, pero no... Tim ¿dónde estás? Venga, va. Date aire. El noble, ojo. Vale, no sé qué ha pasado, pero se han desmonizado todos y han desaparecido. Te has salido Los cuerpos mismos caen casi ocultos en el terreno y los que aún tienen fuerzas para hoy lo hacen acosados por la risa de nuestros días. 20267 la maga, la verdad, yo lo siento, pero marca la diferencia esta mujer, pero brutal, eh. No hemos tenido la efectividad que yo pensaba que íbamos a tener. La marabunta nos pasa por encima, y eso es un problemón. Porque no hemos sido capaces de hacer tanto daño como yo creía que íbamos a hacer. 170 pérdidas. Bueno, pero prácticamente todas las pérdidas... ¡Uh! Armadura de jugador. Rango obtenido. Perfecto. Y ocupamos. Vale. Armadura salvación especial. Vale. Provincias generales movilizas. Hemos conseguido el control total de esta provincia. ¿Es posible? Promulgar un, de un decreto. Línea... Vale. Línea de visión. Vale. Ok. Vamos a volver a promulgar un decreto, pero vamos a promulgar esta vez el de... Tributo al Rey Fénix. Vale. Que tengamos ingresos porque los necesitamos. Ok. Aquí. Subimos de nivel. ¿Qué vamos a querer? Vale. As del arco. Me gusta. Vale. Fuerza inamovible. Claro. Aquí tendremos. Una locura. Vale. Me gusta. Me gusta. Bueno, veremos, veremos cómo lo hacemos. Vale, esto está correcto. Nuestra señora maga. Vamos a poner esos rayos penetrantes mejorados. Mayor el impacto del impacto, número de proyectiles incrementado. Vale. Y a nuestro noble. Ok, ya está para poner, ya se puede poner la búsqueda adversario. Vale, vamos a poner la búsqueda adversario, me parece correcto. Va a tener una habilidad para poder cargar rápidamente y con vigor. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar tropas para reducir nuestro gasto, combinar unidades. Claro, el problema que tenemos ahora es que nos hemos quedado sin línea frontal, pero bueno. No pasa nada porque contra Henry podremos de sobra. Vale, bien. Ahora, nuestra arquera. Nuestra señora arquera. ¿Nos podemos movilizar hacia allá? Sí, pero vamos a sufrir. Hay que salir de la bancarrota, eso es importante. En este próximo turno salimos, creo yo. Vale, eso ya se ha movilizado. Y aquí estamos bien. Vale, ok, pues entonces nada. Fin de turno. Es que en sus cuellos de botella es imposible, es imposible jugar con la caballería, creo yo. No, no, hay margen, no tienes, no tienes opción. Ah, ¡Oh, lo sabía que debíamos ir aquí. Sé tal imperecedero. ¿O este ejército es peor que el anterior. Wow, vale. Ok, vamos a contestarle. Lo que nos podamos bajar nos va Uh, uh, uh, uh! lanzacráneos. Uy, ¿esto qué es? Guerreros de ne ne cara. Vale. Vamos a hacer focus a ver si nos podemos bajar esa unidad y ya está. Vamos a cargar contra ellos, eh. Vamos a cargar contra ellos. Vamos a ir para adelante, focuseamos esa unidad y a ver si la podemos reventar. Buf. Bueno, nos metemos por uno de los de estos y ya está. Lo que sea se pudo y ya. Y lo que no, pues no se pudo. Esta me gusta más. Grupo y el grupo, vale, iniciamos batalla. Sin, sin colocación ni nada, si al fin y al cabo no nos da tiempo, literal. Vale, ellos se vienen descolocados porque tienen que venir por un costado si so ¡Hola! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rango tienen sus jinetes? Parecía que tenían muchísimo más. Venga, corre, corre, corre, corre. Venga, disparad en cuanto estén a rango. Vale, perfecto. Dime que los reventáis. Dios, ¿qué es eso? Los cráneos. Pues que además es rollo fuego mágico. ¿Qué tal va? Wow, las descargas que tenemos eso es una pasada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Caen como moscas. What. Menos mal que falla más que una escopeta de feria, porque si no, nos iba a dar algo. Vale, vale, nos lo bajamos, nos lo bajamos. Perfecto, perfecto. Los jinetes fuera. Maravilloso. Venga, acabad de matarlos, acabad de matarlos. Podemos, podemos, podemos. Dejarnos una unidad fuera. Podemos, podemos, podemos. ¿Por qué van por el otro túnel? ¿Me quieren dar la vuelta? Hombre, obvio, entiendo que es su idea, ¿no? Pero... Uf. Vale, ahí, son buenos daños, son buenos daños. Venga, esa unidad de guerreros nos los tenemos que dejar fuera, pero vamos, ya de ya. No vamos a poder dejarlos fuera de combate. Vale, vamos a esperar a que se vayan, literal, vamos a dejar que se alejen, que traten de darnos la vuelta Pero... Es un poco sin sentido Vale, vamos a cargar nosotros por aquí Venga, venga, venga, venga, venga eso es Deberíamos reventarlos nosotros a ellos, eh teniendo en cuenta todas las mejoras que tiene nuestro ejército uy, esto es lo que nos puede hacer perder el combate no estoy entendiendo para nada este movimiento si me dices que vienes solo con la caballería o que lo haces solo con la caballería, pues aún pero que lo hagas con todo el grueso del bloque sin sentido alguno oh, qué daño ha hecho eso Voy a ser listo. Voy a llevarme una de arqueros para allá. Vale, me gusta. No le va a dar tiempo a llegar ni de coña a la de arqueros. Venga, lo que podamos parar, lo paramos y ya está. Eh, eh. Vale, vamos a matar a los jinetes. A ver si podemos focusear los jinetes. Nah, nah, nah, no se pudo, no se pudo. Los lanzacranes hacen mucho papel. Nah, se acabó. Bueno, eh, pues nos hemos reventado bastante, eh, le hemos hecho daño. Le hemos quitado una de jinetes, le hemos dejado medio tocada la de guerreros de encara. Nada más, le he hecho más daño. Y esta de lanceros. Uf, el lanzacráneos ese va a ser... Bueno, iremos a buscarlo con el dragón seguramente. A lo mejor es un poquito pérdida de tiempo, o pérdida de tiempo entenderme. A lo mejor no es la mejor opción ir con el, con el dragón por el hecho de... Bueno, por lo lejos que está y la poca presencia que va a tener, pero... Perdido 88. Bueno, le hemos quitado una de jinetes. me gusta, me gusta, está bien para nosotros. Vale. Hay que recuperar esto. Uh. Slatan, ¿qué quiere? Un acuerdo comercial y nos paga. Vale, sí, sí, nos viene. Perfecto. Este acuerdo comercial para nosotros es maravilloso, ¿no? Lo siguiente. ¿Seguimos en bancarrota? No. Asentamiento perdido. Fuentes de vida. Eterna tecnología investigada. Barda de caballería. Vale, estricto orden público. Perfecto. Ok, pues vamos a movilizarnos. Con esta mujer nos vamos a ir hacia Vagar. Podemos poner marcha, vale. Sí, sí. Queremos marcha. Y, vale, con este vamos a establecernos también en marcha. Vamos a nuestra región, por lo menos. Y nos intercambiamos uno con otro. Vale, perfecto. Bueno, estamos bien, estamos bien. Vale, uh, nueva tecnología a investigar. Señores de los caballeros, las unidades de guardias de Elirion y Yelmos Plateados salen ya con Nivel 2 de experiencia. Uh. uh, uh, uh reducción de tiempo de recarga a las unidades de carro de Tiranok. Mm, mm, mm, mm. Ah, no, esta ya la tenemos Estoy bueno Vale, ok, vamos a coger esta, vale la, de, la disciplina, vale, son cuatro turnos Porque dentro de poco tendremos ya Avances comerciales y esto quiero tirarlo Porque nos da Claro, aquí, aquí podemos Tener dinero Aquí podemos tener dinero y esto es genial Vale. Vale Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale ok siguiente turno vamos a ir a recuperar las fuentes de vida eterna y a partir de ahí hemos acabado con los dos ejércitos principales de camry seguramente así que nada de aquí para el norte no nos van a parar defensores del gran plan vale ok nos toca fondos escasos vale en el siguiente turno nos vamos a morir podemos abrir más acuerdos comerciales Únese a la confederación ¿No, te, ¿No podemos hacer un acuerdo comercial con esta gente? No, porque entiendo Porque no tenemos contacto Uy, estos estamos en descontexto A tratados con Sudemburgo Arqueros de Oregon Vale Cara Zancor A cara Zorn Prospectores de Barba Gris Slatan, Tlacua A ver, con Aqua, vamos a ver si podemos hacer un acuerdo comercial Vale, perfecto, tiene buena pinta Tiene muy buena pinta, vale, esto es dinero para nosotros, maravilloso ¿Qué más tenemos? Los últimos defensores, esta gente está bien Pacto de la versión. Y además vamos a añadir el acuerdo comercial, perfecto Maravilloso, vale Bueno, estos son dineros, muy bien estos son dineros Muy, muy, muy, muy bien Vale Es que claro, con los sentinelos no tenemos Diplomacia que valga Desprecia a los Detesta a otros reyes, a sacerdotes no muertos Pero tiene afiliaciones con los seres de Neferata Los vampiros LOL Ok, supongo, ¿sabes? Vale, fondos escasos. Nos va a petar esto. Menos 166 y tenemos 122. Vale, vamos a viajar a vagar. Vale, perfecto, ya estamos establecidos. Y ahora. ¿Podemos quitar el modo? Y si no llegamos. Fuente de vida eterna. Nos acercamos todo lo posible. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Legión del escorpión del rey Nekesh. Se ha movilizado, ¿eh? Se ha movilizado en Hammer Funerario y Reino de las Almas Usuati. Wow, entiendo que ha vuelto aquí hacia Kenry. Vale, vale, vale, ok. Vale, pues nada. Fin... Sí, ya sabemos el balance, somos conocedores de la situación, así que vamos al siguiente turno. Y ya está, bancarrota de nuevo. Y ahora con este asedio aquí deberíamos ser capaces de. Si no me ataca él. ¡Ah! no ha sido capaz de construir una Ciudadela, somos capaces de asaltar esto we we must claim. vale ok dos mil, esto nos viene, bueno con... ¿cuántos tenemos? 300 más 16. Vale, en bancarrota. Vale. Lo sabemos, materias de construcción. Uh, nuestros comerciantes se han superado a sí mismos y se han producido un superávit de materias de construcción de calidad en el mercado, con lo que se han reducido los costes de construcción. Vale. Se han reducido... Bueno, claro, <ríe> ¿en qué vamos a gastar los costes de construcción? Te lo voy a decir. En nada, porque no podemos. Jaja. Vale. Qué feo. Claro, es que tenemos a Anto Chivaga Súper mal. Este ejército está re Han podido. Ah, no, no, no han podido reponer tropas. Somos capaces de asediar esto. Victoria ajustada. Bajas medias. Vale, vamos a seri... Vamos a rodearlos y que nos ataquen. Vamos a tirar de resolución y ya va. No podemos perder turnos. Uh, estandarte nuevo. Botín, 1200. Perfecto. Algo más. Vale, un estandarte, estandarte de guerra. Maravilloso. Liderazgo. Vale. 137. 242. 292, eh. Los carros de Tiranok. La maga solo 4. Me impresiona que esto haya sido así. Es que tenemos ya las unidades rango 6. Uah, vale, vale, vale, vale. Bueno, bien ton popa. Hemos reventado los. Vale. Y me... Vale, con el de este. Seta el precero. Resulta que el imprecero es tan precero como el resto. Ha derrotado a Seta el precero. Carga y orden público en provincia local enemiga. Liderazgo contra Reyes Funeral. Uy. ha dejado avisos por comunicar, pero vale eh, eh, vale ahora bien, ¿qué vamos a tirar por aquí? ya podemos coger reagrupamiento, vale esto da liderazgo, okay. siguiendo con la tónica habitual, vamos a ir por ahí y listo, ahora bien detalles, ¿qué tenemos? ¿la armadura? ¿tenemos otra armadura? ¿no? ¿tenemos otro talismán? ah no, el despluma de palomas es que eso lo tendríamos que poner a aquí a este nuestro señor, maestro de la espada Buscar adversarios Lacerador, fuerza del arma Armadura completa Hoja de escudo Tenaz, rapidez Defensa cuerpo a cuerpo O armadura, vale, vamos a meter la defensa Cuerpo a cuerpo, al fin y al cabo este como va a ir Siempre a golpearse a melee Es importante Dejamos las reposiciones a un lado Vale, a esta mujer. Vale, vamos a ponerle los rayos penetrantes mejorados. Tiempo de espera, el coste, la disposición. Nada, perfecto. Vale, y nos vamos a quedar aquí acampados. Perfecto. Con esto ya tenemos unos ingresos positivos. ¿Y qué vamos a mejorar? Vamos a mejorar a Vagar, que es la que está más cercana. En la, en la zona norte Esto cuando se culmine Tendremos más ingresos Vale Vale Pues suficiente, los ritos Estos ritos ya lo hemos realizado En ¿no? invocación de baúl mayor sí por el cesterito No tienes fondos suficientes, habría que ir tirando Del resto, pero claro Reemplazo de bajas. Inmune a los desgastes. Duración de los efectos a 10 turnos. Vale. Ok, pues nada. Vamos a pasar el turno. Finalizar el turno. Ya estamos aposentados. Cada uno en su sitio. Tengo ganas de ver la princesa en acción. eh, A ver cómo es... Eh, ¡Uy! Buah. Ah, vale, eso es un agente, no hay por qué preocuparse. Vale, construcción del molinito perfecto. Esto es genial. Vale, ok, tenemos, seguimos teniendo los ingresos en positivo. Me gusta. Ahora, ¿hacia dónde vamos a viajar? Vamos a ir a Kenry, podemos podemos acampar. It shall be done. El problema es llegar hasta aquí y no poder acampar. Pero bueno, nos vamos a juntar, ¿eh? Los dos ejércitos. Nos vamos a acampar, emboscada. No, esto es una tontería. Vale, estamos en nuestra región. Ahora Aquí, por aquí hay algún puente No hay puentes para cruzar Ok, bueno, no importa No, no es tan potente el ejército como yo pensaba Pero bueno, vamos a poder ir a apoyar Que eso me gusta Kemry lo vamos a derrotar Vale Nada, y el resto pues seguimos igual Ok, pues nada, siguiente turno, simulamos. Y a ver qué ocurre. Qué movimientos hay. Vale, se ha ido la gente, se ha marchado, lo hemos podido ver. Con el gran mi señor. Los vientos de la magia chirrían y crean extrañas formaciones, pues en una tierra lejana comienzan un ritual. Su poder afecta al vórtice y lo distorsiona, pero aún podemos actuar. Averigua dónde están realizando el ritual y ataca antes de que lo acaben, mi señor. El control del vórtice no debe caer en manos enemigas. Independientemente de dónde realicen el ritual, no puedo hacer nada. ¿A dónde voy? Es imposible. ¿Qué haces? ¿Mandas un ejército rollo? Venga. Disciplina naval. Vale. Es que Estoy literalmente en la otra punta del mapa. No, o sea, no es algo que podamos... ...controlar. Vale, esto ya lo tenemos. ¿Qué más vamos a meter? Vale, vamos a meter maestros marineros para que las unidades que reclutemos ya... De la Guardia del Mar del Ozer la tengamos mejorada. Esto va, nos va a durar 6 turnos. Vale, estamos subiendo vagar a nivel 2, es cierto. Vale, aquí de momento no tenemos nada. Uy. Ah, vale, estos son los. Los arqueros. Vamos a continuar avanzando, pero no veo. ¿Por qué zona podemos cruzar? Pero vamos, por algún sitio podremos cruzar. Vale. Vale, vamos a quedarnos fuera del alcance de combate. Uh, ¿a dónde he ido con el otro ejército? Vale, nos vamos a quedar aquí. O sea, estamos fuera del alcance del ejército del, de este. Perfecto, Vale, con esto no tenemos nada más que gestionar, así que... Uy, ¿esto qué es? Intervenciones. Cuando las facciones rivales estén llevando a cabo rituales, podrás utilizar tropas de intervención para impedir su progreso. Dichas tropas aparecerán cerca de los lugares donde la facción rival realice sus rituales y pasarán directamente al ataque. Uf, pero claro, ¿yo qué, ha qué hago? Nada, bueno, yo qué sé sí. Vale, siguiente turno Y ya con esta simulación Vamos a cerrar el capítulo de hoy Uy, uy, uy, uy ¿Qué ocurre? Acceso militar Vale, te voy a dar acceso militar Como nos salga rana, la liamos Vale, ok, aquí viene el señor de Kenry Vale, nos defendemos, perfecto Vamos a meter el liderazgo en los señores de Gracia Hemos perdido las dos caballerías, es cierto vale. vale Vale, vale, vale, vale Vale, ok Vamos a disfrutar de este combate De esta batalla en el próximo capítulo Así que ahora es buen momento para cerrar Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien